Buenos días. Eh, todo lo que cae dentro de la categoría de ansiedad, eh, la sensación eh, de estar rodeado de, eh, de amenazas, peligros mal definidos, no muy claros, de, es, eh, es algo que ya empezamos a poder... Eh, Mirar cuando tenemos, okay, ¿qué es este fenómeno? ¿Cómo funciona? ¿De dónde viene? Más entendimiento tenemos, ya tenemos, nos empieza a dar una base de confianza, de poder eh, saber hacer algo al respecto. Y se juntan, juntamos estas dos experiencias internas, el miedo y la ansiedad porque se parecen aunque podemos hacer una distinción muy clara, porque se manejan de maneras bastante diferentes. Y vamos a usar una definición muy clara aunque en la experiencia puede ser que la, la línea es un poquito borrosa, pero ayuda a tener como ciertas definiciones. Miedo es lo que experimentamos cuando hay un peligro específico, real y claro. Y que está presente. Esto vamos a usar como la definición de miedo. Y cuando hablamos de la ira y el enojo, vimos que estas dos experiencias también estaban ligadas identificamos, detectamos un peligro en nuestro entorno. Miedo es una posible respuesta. Y miedo por lo tanto es, tiene este proceso cognitivo de detectar un peligro y sentir que no quieres esto. De ahí se, nosotros, el cuerpo se prepara, el sistema, sistema se activa con adrenalina, con hormonas de estrés, la digestión para, la función de los sistemas los órgano, los órganos sistemas principales que no son urgentes se detienen y el sistema cardiovascular se activa y empieza, empezamos a tomar más oxígeno para tener el sangre no, listo para pelear con los brazos correr con los pies así que miedo puede tomarnos en esta dirección cuando tenemos algo que le parece a miedo pero el peligro no está presente no quizás no es real, no es inminente, vemos que hay mucha participación de la construcción mental en el evento, en la experiencia. Estamos imaginando. Y por lo tanto miedo podemos definir como una respuesta frente a un peligro real e inminente. Y ansiedad es una respuesta parecida a un peligro que estamos básicamente generando a través de nuestra imaginación. Y ahí muchas formas que, no, que quizás no identificamos con, como ansiedad, podríamos poner en esta categoría de miedo no realista. y no saludable. Fobia, que es un miedo que sí tiene un enfoque específico pero que no está presente y no es inminente. Podemos tener un, eh, una experiencia de miedo si aquí en la sala entra un jaguar pero si estamos pensando ¿y qué tal si entrará y estamos cerca de la ruta de los jaguares sí o no? Yo creo que sí, sí, puede ser y esto ya, esto es ansiedad. O posiblemente si es, te, empezamos a exagerar el miedo, esto puede ser una fobia. Nuestro, el miedo tiene un, un enfoque específico pero no, no está presente no es tan, no es inminente. Y ansiedad es una respuesta que tiene mucha, in, mucho involucramiento físico. ¿Cómo a través de la experiencia generamos condiciones de ansiedad? Por lo general, cuando tenemos un miedo, nos vemos... Eh, frente a cierto peligro se activa una experiencia de estrés físico, es, el cuerpo empieza a estar estresado. También experimentamos estrés con otros disparos, una fecha límite, un, un jefe demandante que está presionando violencia en nuestra, dentro de la familia, podemos experimentar estrés con toda la inundación del sistema del estrés. Ansiedad es una experiencia de estrés donde el disparo no está presente, no está visible, no está claro. Y nuestro cuerpo está dándonos este apoyo de Estrés, de la adrenalina, de las hormonas, de la agitación, de la estoy listo a hacer algo que hago que hago. Tenemos este esta experiencia fisiológica y mentalmente la experiencia es: ¿dónde está el peligro? ¿Dónde está? ¿Qué es? ¿Dónde? ¿Hay peligro? ¿Hay amenaza? Y aquí es donde vemos algo presente en todas las emociones poco saludables y poco realistas. Nuestra experiencia es que la causa es externa. Yo me siento aquí porque hay algo pasando en mi alrededor. Yo me siento aquí porque esta persona es tan fabulosa que me va a dar toda mi felicidad. Además, me va ayudar en construir el futuro que siempre he querido. O oh, me siento así porque otra vez me hablaron así, tan grosero, tal, tal, tal. Y si observamos todas las experiencias emocionales de este tipo, del tipo poco saludable, poco realista, podemos observarnos, sentimos de cierta manera y buscamos las razones para las cuales me siento así estamos enojados y buscamos a, ¿no? nos enojamos por alguna situación, pero buscamos más razones para justificar que sí es cierto, las cosas son realmente malas y ella es muy inadecuada y además hizo esto, y sí, además esto, y además esto. Y podemos detectarlo. En enamoramiento se ve increíble. El apego que genera una lista cada vez más larga. Ah, mira cómo ella ah, come su pan ah, fabulosa. Ah. Y buscamos más razones para decirnos que sí es cierto que de debo de sentirme como me siento, porque míralo, mírala. Y esto refuerza la sensación de que la causa de nuestras experiencias emocionales está fuera de nosotros. Es una mala interpretación de nuestras propias experiencias. Y está presente en todas las emociones que hemos estado mirando. Estamos tomando una situación, una experiencia, una persona aislamos un elemento, la exageramos, la convertimos en la totalidad, y después nada más estamos reforzando esta visión sólida, descartando lo que no es compatible. Sí, come su pan así muy muy bonito, pero después ¿eh? abandona a su perro en la calle. Sí, pero esto fue porque sabes, es que es que Vamos buscando reforzar que lo que nosotros estamos sintiendo está sostenido por lo que pasa afuera, pero estamos generando la visión de lo que pasa afuera. Esto, esta, esta función de interpretación, proyección y no reconocer que yo estoy generando la visión del entorno, que me hace sentir que debo de sentirme así frente a ese entorno. Con la ansiedad esto se ve en pleno despliegue, porque uno se siente ansioso. Y por su conexión con la experiencia de miedo cuando nosotros sentimos miedo, la función saludable de miedo, es que nos hace enfocar nuestra atención frente a un peligro inminente. Si entra un jaguar en esta sala, nadie debe de estar anotando dónde estaba en mi práctica y cerrando los libros y dejando todo... Todo necesitas estar atento, porque es un peligro real, claro, inminente pero importamos esta experiencia en ansiedad. y ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es la amenaza? Es una sensación generalizada de estar en la presencia de peligros, de amenazas, algo va a pasar, hay algo malo que va a pasar, y ni siquiera sabemos qué es. Esta es ansiedad. ¿Cómo respondemos? Nuestra mente abre la fábrica de proyecciones y empieza a enfocarse. Ah, yo creo que posiblemente, yo probablemente, sí, sí, sí, va a pasar tal y tal cosa. Y casi podemos detectar este proceso si observamos. Y uno va imaginando escenarios. Y parcialmente esto nos da cierto consuelo, cierto alivio, porque estamos dirigiendo nuestra atención a algo que pensamos que esto es el peligro. ¿Está claro esto? ¿Tenemos miedo? ¿Sentimos que hay algo peligro? ¿Dónde está el peligro? Algo va a pasar. ¿Qué es que va a pasar? Yo creo que... Y, y, y quizás ¿y qué tal si tal y tal cosa? Y la mente tiene un objeto para enfocar. Y hay estudios neurológicos donde observan que hay cierto alivio en el momento de agarrar un escenario, un escenario que es una fantasía, pero da cierto alivio. pero ya que es una, un escenario imaginado, no es real, no hay algo que puedes hacer real de protegerte frente a esto, y esto no realmente resuelve el problema, y la mente busca otro. Y reportan que en los momentos de cambiar de escenario de horror hay cierto alivio, porque estás soltando esto y enfocando quizás esto sería algo frente a lo cual te puedes proteger. Estos son maneras de analizar algo que está pasando en esta experiencia. ¿Cuál es su manifestación eh, en nuestra vida, cuáles son sus efectos? cuando estamos nosotros, nuestro cuerpo muy agitado por esta sensación de algo va a pasar, algo va a pasar, ¿qué es?, ¿qué es?, estamos viviendo rodeado de sensación de tener amenazas, peligros, y nos hace sentir muy vulnerable. es muy doloroso. Cuando uno se siente tan vulnerable hay diferentes maneras en las que nosotros respondemos frente a esto. Una, una vía, y aquí con ansiedad se va la manera en la que las clechas entran la puerta para otras clechas, las emociones perturbadoras entran la puerta, abren la puerta para que entren otras. La sensación de vulnerabilidad puede expresarse por agresión. Uno se siente súper vulnerable, sin piel. Hay que defenderse. Y este es una es un hábitat para dentro de nosotros. La ansiedad genera un hábitat para que otras emociones dolorosas empiezan a brotar. Otra manifestación, otra vía que la ansiedad suele tomar también es que se, uno es muy eh, vulnerable a conductas, eh, que van en la dirección del apego, incluso adicciones, intentando auto-calmarse. Y aquí fumando, tomando alcohol, comiendo obsesivamente, y aquí hay algo que cuando empezamos a ver las estrategias, y si sí hay estrategias específicas que vamos a tocar en un momento, una de las estrategias porque cuando estamos en ansiedad estamos muy desconectados de la realidad. ¿Por qué? Porque sentimos rodeado de amenazas y estamos intentando imaginar cuáles son. Esta no es la experiencia uno piensa que uno está realmente viendo los peligros que quizás otros no ven, pero es porque no están prestando atención suficiente, mira esto puede pasar, puede pasar. Y cuando estamos en esta, esta escalación de ansiedad, tocar algo real, tocar algo físico y por esto cuando llegamos a las estrategias, sentarse y conectar con la silla o conectar con el pasto donde estás sentado, incluso esto es, es un, un inicio de estrategia, pero esto lo tocaré en un momento. Cuando estamos eh, eh, en esta experiencia que nosotros estamos generando sentimos que estamos en un lugar lleno de peligros, que, porque no hemos identificado bien cuál es, la sensación de estar rodeado de cosas posibles malas, nos van a, alguien nos va a decir algo y, y va a pasar algo, y uno quiere tener la puerta a la vista. Físicamente, emocionalmente, y en las relaciones cercanas esto es absolutamente tóxico. ¿Por qué? Porque no quieres comprometerte por completo, porque puede pasar algo y yo quizás voy a tener que salir. Y también sintiéndose tan y tan vulnerable Abrirte más sería una locura, hacerte más vulnerable en la percepción de la ansiedad esto sería muy poco sabio, protégete. Uno busca protección y uno está generando la sensación de necesitar protección, cosa que hace que es muy difícil realmente abrir y conectar. y a veces cuando la ansiedad se pone muy grueso, muy fuerte, uno incluso piensa que uno mismo está en, en, en peligro de perderse, de perder todo. De, de, de, ¿no? Uno está muy muy mal y necesita protegerte, y aun si tienes una persona cercana, que tú ves que está sufriendo y necesita algo de ti, pero hay la sensación de lo siento con permiso, yo tengo, que, yo tengo que protegerme a mí porque yo no estoy bien. Y luego la parte bondadosa de nosotros lo lamenta profundamente, porque queremos estar presentes y disponibles para las personas cercanas a nosotros, pero la ansiedad nos hace creer que yo me tengo que proteger, yo me tengo que ver por mí, porque esto es muy mal. Y ahí se ve otro elemento que está presente en todas las otras emociones, pero en la ansiedad lo podemos ver muy burdamente, el elemento de autocentralidad, de autoenfoque. Aunque aparentemente podemos estar reclutando otras personas en estas fantasías básicamente de ansiedad. las personas para quienes tenemos apego, sobre todo las personas que vemos más vulnerables que nosotros, los hijos, los nietos, los sobrinos, pero podemos reclutar cualquier otra persona, le va a pasar algo. Yo tengo una amiga que cuando sus hijos vuelan por avión, ella es como casi no puede respirar hasta que le marcan que ya aterri a aterrizar. Muy, muy... No es solo para nosotros, pero involucramos otras personas, pero en nuestras fantasías. Y claro que no les está ayudando, porque ellos entonces se ponen ansiosos porque ella está... Haciéndoles ver, no, realmente les puede pasar algo, necesitan llamarme. ya Esto no ayuda. Pero las otras personas que estamos involucrando, básicamente, es, es porque nosotros sentimos esta ansiedad y estamos buscando un, un ancla. Porque estamos flotando. Y esta es una de las maneras de describir ansiedad. Es miedo flotando libremente. Y estamos desconectados con la realidad. Literalmente. Estamos generando ideas de escenarios, podría pasar esto, podría pasar esto, pero esta no es la percepción que tenemos. La percepción que tenemos es que nosotros somos quienes están viendo ¿no? los peligros reales que otros no están viendo. y esto hace que estamos muy desconectados de otros realmente. Entran en nuestra conciencia si forman parte de este complejo que estamos viviendo. Y esto es, tiene un efecto muy doloroso en las relaciones. Cercanía, intimidad, muy difícil. También se ve el elemento que está presente en todas las otras emociones no saludables, no realistas, de esta autoabsorción. Uno no, no está realmente pensando en otros más allá de estos escenarios o fantasías. Y así vemos que esta actitud autocentrada genera enorme sufrimiento para nosotros y para otros. Pero hay otro desvío que hay que cuidar que la ansiedad no toma, que es de convertirse en la culpa, que es otra emoción donde los dos elementos principales en la relación soy yo y mí. ¿No? Donde estamos mirando a nosotros mismos hice esto y generando toda una identidad y continuamos desconectados, auto involucrados. Así que realmente, no, realmente es contraproducente. y no solo que es contraproducente, sino es una distracción. Es una distracción y solidifica tu sensación de no poder cambiar lo que estás viviendo, porque soy así y no lo puedo creer otra vez. Y tanto culpa como ansiedad, Consumen muchísima energía, muchísima. Y aun si uno come más y más y más, uno puede quedar muy flaco. ¿Sí? También no implica que si no eres flaco no tienes ansiedad, solo que puede pasar. Algunos aquí que se ven un poquito más sólidos quieren decir, no necesariamente, no es una recomendación de plan de dieta para rebajar. Hay diferentes metabolismos pero el asunto es que consume mucha energía, consume mucha energía emocional, esto sí. Y lo que estamos haciendo con ansiedad es que estamos continuamente reproduciendo la experiencia que provoca estrés, estamos continuamente estimulando todo en nuestro cerebro que sucede cuando estamos en presencia de estresores, de disparos reales. Y por esto hay este elemento habitual, que caemos en ansiedad porque estamos muy familiarizados, el cerebro ya está muy familiarizado. Y sabemos que ciertas de las hormonas conectadas con el estrés se van dentro de 20 minutos, otras requieren horas. Así que nos mantenemos en este estado. Y es muy dañino físicamente, no solo que te pierdes de peso. Estamos literalmente estresando el sistema vascular, problemas con la digestión que se paraliza porque nuestro organismo piensa que va a tener que enfrentar algún peligro real, que no es cierto. Nuestra mente está diciendo esto al cerebro. La mente es muy poderosa, la imaginación es muy poderosa. Ahora, ¿cómo las estrategias que hemos estado explorando que provienen del budismo, de la psicología budista, cómo se las pueden, podemos aplicar en el caso de ansiedad? Eh, lo primero que es meditación es muy poderoso para contrarrestar ansiedad, sobre todo si lo aplicamos en las fases más iniciales. Cuando estamos tan ansiosos que estamos haciendo la maleta porque me tengo que ir de aquí porque siento que esto es un lugar muy inseguro, muy malo, muy, muy poco confiable, me tengo que ir. En este momento meditación probablemente va a ser muy difícil, excepto si eres un gran meditador de 12 años en una cueva, por ejemplo. pero en todos los momentos previos, genial. Y incluso hay casos en, en que puedes intentar meditar aun cuando es muy grande, a ver qué pasa. Y meditar no implica algo complicado, implica que te pones en un lugar donde te puedes sentar cómodamente, un poquito apartado de otras personas para que tengas el espacio, y esto es tu momento de observar qué pasa, como ver una película, ¿Dónde en tu cuerpo se está ubicado. Sin embargo antes de meditar, debo de haber comentado, esto de volver a tomar contacto, con, con la realidad. Puede ayudar a tocar tierra, tocar un árbol, tocar algo que sí es real. Por lo tanto, cuando te sientas a meditar, toma un momento para conectar con el cuerpo. Esto sí es real, es presente. No es algo que posiblemente podrás tener en el futuro. Es algo que tienes ahora mismo conectas con el cuerpo que tienes en este momento, sintiendo los, las partes de ti que están contactando con algo, no estás flotando, estás sentado, ¿en qué? en una silla, en un cojín, en una sofá, en el suelo, en la playa. y simplemente das, permite que tu atención se ancle a algo real, concreto y que sí es presente, está presente. Y después, ok, voy, voy a observar, voy a mirar qué está pasando. Te relajas para poder mirar, y nada más como en postura de ver una película, ok cómo es esta experiencia física, y lo observas, cómo es tu respiración, cómo es la palpitación, el parpadeo de tu corazón, dónde hay tensión. Y nada más observas, no tienes que intencionalmente relajar nada, ni cambiar tu respiración, ni cambiar el movimiento de tu corazón, el latido de tu corazón, no tienes que cambiar nada. Simplemente te relajas para observar. Y observas. Y vas a observar tu mente generando escenarios. Y simplemente tomas nota, la mente ahora está cambiando de escenario, la mente está ¿no? Imaginando muchos, muchas posibilidades. Ah, ahora está haciendo esto. Y si puedes cultivar el hábito de sentarte a hacer esto, cuando empiezas a detectar que te estás agitando, que te estás, estás ¿no? mirando la salida o, o sintiendo... Algo está mal, algo, yo creo que algo va a pasar. ¿no? Y aquí, todo esto de ser nuestros acompañantes en este camino de descubrimiento, de ir observándonos. Y cuando, si pasas una, un evento de, de mucha ansiedad, esto es oro. No lo dejes simplemente ir. Después de que se haya pasado, investiga. ¿Dónde, ¿Cómo empecé? ¿Cómo empezó? ¿Dónde estaba enfocada mi atención? Sentí que es un familiar se estaba poniendo agresivo y yo me enfoqué en esto. empecé a pensar en tal y tal cosa, empecé a imaginar con mi nieto en el hospital, ¿Qué, qué? ¿cómo yo lo nutrí?, ¿cuáles eran los pensamientos que yo use para nutrir esto? Y a veces nutrimos la ansiedad intentando cuidarnos. Porque queremos saber cuál es el problema que debemos de hacer algo. Y así nos damos un, un problema, porque sentimos, ¿no? Que hay, hazte cuenta que, te, que tú estás convencido que hay un animal muy peligroso en este cuarto donde está. O estás sea, seguro que está, no sabes qué tipo, ni cuál, ni de dónde dirección. Y vas buscando. Y ves, ah, yo creo que hay un serpiente por allá. No, esto ya baja la, el pánico, pero estás propagando la sensación. ¿No? Observa cómo esto funcionó. ¿Qué te di? ¿Qué te diste? Intentando anclar la sensación generalizada de peligro, de amenaza, de vulnerabilidad. ¿Y después qué pasó? En cierto momento la mente no es tonta, sabe que esto es un escenario aunque cree en el escenario, en cierto momento cambia por otro. ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo funcionó esto? ¿Es cierto lo que dijo esta moja o no? no hay, que, hay que comprobar con nuestra experiencia. Nuestra experiencia es el maestro en este curso. en nuestra vida, y reflexionas, y así vas cosechando más información, más aprendizaje. Pero cuando estás aplicando la primera estrategia ¿no? de sentarte, conectar con algo real y físico, y después observar, si esto no funciona porque te empiezas a involucrar con los escenarios, entonces nada más la respiración, y, y pones un tiempo, pones tu atención completa en la respiración, y para hacer esta meditación guiada Vamos a tener eh, como material que pueden de, que complementa esta plática una medita, meditación guiada que pueden encontrar los datos por ahí en la pantalla y siempre en cualquier momento puedes entrar en la sala de meditación eh, virtual donde está colgado y disponible todo el tiempo libre de costo, etcétera, etcétera para que puedan acceder en cualquier momento. Pero este método de contactar con lo real, simplemente ver la película como película, ver cómo qué está pasando físicamente, ver cómo el men, la mente genera escenario, después un cambio de escenario, o si esto es demasiado, si no logras observar sin estar muy en el escenario, la respiración, esto es una estrategia. Y si lo haces 20 minutos, también estás apoyando en que se baje el, el, uno de los apoyos fisiológicos del estrés. Aun si en los momentos de gran ansiedad no estás meditando, si tú sabes que yo dispongo de una herramienta que estoy desarrollando, que me permite yo recuperar control sobre mi propia mente, esto da cierta confianza. Y la confianza contrarresta la sensación de estar totalmente vulnerable, sin protección, sin recursos. De hecho, la confianza es una de las cualidades que cultivamos como una cualidad opuesta, positiva, opuesta. Y esto será el tema de la siguiente conferencia. Pero por ahora tenemos el primer juego, la meditación, después tenemos todo lo que son las interpretaciones, el involucramiento mental, conceptual, de pensamientos, lo que, lo que nosotros nuestro intelecto loco aporta a las experiencias emocionales. Y un primer paso que es poderoso si uno lo aplica, es dejar de creer que estás sintiéndote ansioso porque está pasando algo o que va a pasar algo. No es por esto que nos sentimos ansiosos. Nos sentimos ansiosos porque nos sentimos ansiosos, porque está surgiendo dentro de nosotros esta experiencia. Por hábito, y este elemento del hábito es brutal en la ansiedad, nos estresamos, nos habituamos a estresarnos y después propagamos el hábito nosotros mismos dándonos es, escenarios imaginarios estresantes. Así que si nosotros podemos en este momento dialogar con nosotros mismos, la parte sabia, decirnos está bien, es, te sientes así, lo entiendo, lo veo, yo también estoy tú, soy tú, entiendo. Sin embargo, sin embargo, esto no es algo que está pasando en el alrededor. No es algo que viene desde fuera. Retamos la mentira básica de todas las emociones mentirosas, engañosas. Que tú tienes que sentirte aquí porque mira qué está pasando en tu alrededor. No es así. Y esto es difícil, porque la ansiedad está enfocado en identificar el peligro externo que uno está convencido está ahí. Pero ahí podemos realmente cuestionar esto. Yo me siento ansiosa porque me siento ansiosa. No es que yo soy exponencialmente más inteligente que todas las otras personas en esta sala y soy la única que reconoce lo peligroso que es este entorno. Es que yo estoy sintiendo ansiedad y por esto estoy buscando. Y nos podemos preguntar, ¿solo en este entorno te sientes así o te sientes así en muchos entornos? porque si es algo que uno está generando en diversos entornos, entonces es algo que uno está produciendo y por lo tanto uno puede tomar control. Si quitarnos la ansiedad requiere que controlemos todos, todo el entorno, y esta es otra estrategia no fructífera que tenemos, de controlar el entorno, por esto la, los desórdenes de obsesión compulsiva, con ansiedad, porque nos sentimos desprotegidos, descontrolados, vulnerables, déjame por lo menos controlar algo. No es tan consciente, pero nos consolamos sintiendo que okay, esto sí controlo, si, si hago esto todo va a estar bien, ok, ah, tengo que hacer esto. Es manera de rescatar una sensación de control. Y es otra, man otra estrategia que generamos que no es, muy, no es muy eficaz, genera otros problemas. Pero empezar a dialogar con nosotros mismos no abandonarnos a la experiencia, hablar con nosotros mismos. Si esto es ansiedad, ¿ok? ya sabemos más o menos cómo funciona. La sensación ¿no? de tener peligros está viniendo desde adentro. Si fuera el disparo que yo me estoy diciendo que es, que mi hermano se está poniendo Oh, nervioso o agresivo, si fuera esto el caso entonces todo el mundo alrededor de mi hermano reaccionaría así y no todo el mundo reacciona así. Y además solo en, el, en la presencia de mi hermano y solo cuando se está poniendo agresivo yo me sentiría así, pero no es solo en este contexto. Yo soy capaz de sentirme así solo en un cuarto. Así que de, de reconocer ¿no? que esto no se va a resolver controlando el entorno, la mentira de tener peligros es mentira, y por lo tanto tener escapes te puede aliviar un poquito, pero ir a otro lado tampoco es una solución. El tercer juego es uno de los es quizás el más poderoso, donde activamos cualidades opuestas. Y aquí algo muy interesante, en los estudios cómo solemos reaccionar frente a miedo, frente a un peligro. Tuvimos, se recuerdan desde hace muchas, muchas sesiones, que tenemos el famoso huir o pelear, pero después resulta que, que no solo estos, cuando empezaron a incluir también mujeres en los estudios, identificaron dos otras respuestas. Conectar, buscar aliados, juntarse con otros y cuidar, cuidar los menos protegidos, buscar cuidarlos. Cuando conectamos y buscamos aliados, generamos más confianza, no somos solo nosotros frente a la situación. Y el elemento de conectar y cuidar, esto es compasión, empatía y compasión. Y aquí tenemos dos capacidades que siempre tenemos dentro de nosotros, dos recursos extremadamente poderosos frente a la ansiedad. Tenemos la capacidad de conectar y generar compasión para otros, empatía y compasión. Y más estamos desarrollando estas capacidades, más fácilmente vamos a este lugar. más fácilmente nos acordamos de conectar en momentos de ansiedad y generar compasión. También más estamos meditando en momentos de leve ansiedad, más estamos generando la confianza de tener opciones, tener estrategias de tener un lugar donde podemos regresar dentro de nosotros donde es tranquilo, es protegido y seguro. Así que todas, todos nuestros esfuerzos de aplicar estrategias, en el caso de todas las emociones, nos ayudan, más lo hacemos, más podemos estar fortaleciendo una confianza. Nuestra propia de abundancia de recursos, que yo tengo cosas que puedo hacer. No que la primera vez o la primera semana vamos a resolver, pero vamos sabiendo, no estamos expuestos al huracán de las emociones que nos va a sacudir y, y llevar por doquier. Tenemos maneras de anclarnos dentro de nosotros, tenemos recursos. Y específicamente, y esto ahora estoy aplazando todos los, los métodos para siguientes sesiones, pero vamos a dedicar una sesión completa al cultivo de la compasión y el amor, precisamente en este contexto de estar generando opciones, recursos positivos. Con, con, precisamente como métodos, como estrategias para apaciguar las emociones dañinas. Pero una, eh, una orientación o una, un método muy poderoso en esta área de compasión y confianza como antídotos a la ansiedad que de alguna manera... Nuestro, nuestra, la raza humana y otras razas también han intuido, han encontrado que conectar y generar compasión también funciona cuando hay miedo. Conectar con otros, sumarnos a otros y cuidar a otros también son estrategias sabias, no solo huir o pelear y en el trabajo con las emociones, estas estrategias de conectar y cuidar, conectar y generar compasión. Aun si no puedes directamente cuidar, generar compasión. En los momentos de ansiedad, mentalmente conectar con otros que están viviendo esta misma situación. Es una herramienta, una, un antídoto directo. Uno está viviendo ansiedad y por lo tanto tú sabes íntimamente cómo es la experiencia, por lo tanto estás en la posición idónea de saber íntimamente cómo es la experiencia de todos los, las, todas las presas en las cárceles están viviendo ansiedad en sus celdas pequeñas. Tú puedes pensar en todas las personas que están viviendo episodios de ansiedad igual o peor que el tuyo. Y no solo pensar en ellos, mentalmente extenderte hacia ellos mentalmente decirles, enviarles un, una plegaria o un pensamiento, no estás solo, yo sé que estás viviendo, yo sé directamente con todo mi ser, yo sé cómo es lo que estás experimentando, y es muy doloroso, lo sé, yo te acompaño en esto. Y si vas a vivir la experiencia de ansiedad la vives con estas personas, mentalmente, conectas con ellos. Si sabes hacer la práctica tibetana o la práctica de Tonglen, de tomar y dar, es extremadamente poderoso. Lo voy a explorar, hablar en más detalles en, en dos sesiones. O tres. No, dos, creo. En unas cuantas, sí, en dos. Temario mental. Con esta práctica generamos la conexión mental. Conectando con nuestra experiencia, no rechazamos la experiencia. Aprovechamos la experiencia, conectamos con otros, yo te acompaño en esto. Yo sé que es, yo sé que es. Y no solo que yo te acompaño, sino yo quiero poder vivir esta experiencia para que tú no tengas que tenerlo. Por lo tanto, yo me encargo de enviarte todo el alivio, toda la tranquilidad que puedas necesitar. Tú sabes cuánto te hace falta. Tranquilidad, confianza, seguridad, claridad. Exhalando, imaginas que estás enviando todo lo que la otra persona necesita. Y no es para rechazar tu ansiedad porque estando conectando, conectado con ansiedad mantienes muy fresca la experiencia que la otra persona está teniendo, pero la vives por ella, por él, enviándole lo que necesita para que no tenga que vivirlo. Y hacer esto dos veces ya vas sabiendo, tú tienes capacidades, tú tienes recursos, porque como todas estas emociones anteriores, ansiedad también está basada en una visión de nosotros mismos que carecemos lo que necesitamos para protegernos. También está arraigada en una mentalidad de carencia, que se resuelve nosotros aplicando nosotros mismos, tomando pasos, aplicando remedios, generando habilidad cuidándonos, así vamos dándonos una base para reconocer que sí tengo, tengo recursos, tengo herramientas, tengo estrategias, tengo capacidades. Y cuando podemos ir cultivando esta una sensación, no intelectual, pero una sensación de yo he llegado a un lugar de mucha quietud dentro de mí en algunas ocasiones en meditación, yo sé que existe, nada más tengo que ¿no? acordarme cómo regresar. Esto en sí ya, si nosotros prestamos atención a los momentos de éxito, a los pequeños logros que tenemos, estamos generando una base para el cultivo de la confianza, de empezar a sanarnos de la visión de nosotros mismos como desprotegidos vulnerables. No es cierto. O sí es cierto que somos vulnerables, pero no somos desprotegidos. Nosotros somos excelentes protectores cuando cultivamos nuestra capacidad de serlo.